Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Andrei Romero y me les voy a presentar en este video para que sepan algunas cosas sobre mí. Mi nombre completo es Andrei Maroquete Romero. Pero lo acorté como Andrés Romero Tengo 15 años o A sea, mí me gusta mucho el tema de la multimedia Lo que tenga que ver con el medio audiovisual Me gusta planear y crear videos Que tengan un buen sonido, una buena imagen Y por eso pues, me metí a YouTube Para que pues, me conozca más gente Y pues, para hacerlo sentir bien y pues, que me conozcan eh, pues, Uno sabe que en el primer video no sale todo bien ¿Dónde nací? Nací en Cartagena Es decir, soy colombiano Las manos, háganlo seguido. En ese momento estoy en el grado décimo y como pues lo estoy viendo pues creo que voy a posar, no sé. Y el otro año paso al grado once, en donde pues ya voy a definir mi futuro para ver en qué me voy a desempeñar. Pues mis planes son, oh, no sé, estudiar marketing en negocios internacionales estudiar algo de cine cinematografía mucho de las ciencias militares todo lo que tiene que ver con las fuerzas armadas, fuerza aérea, la armada, el ejército nacional y pues eso es lo que mis planes. Una de las cosas en las que me desempeño y lo que soy bueno, matemáticas, a mí me gustan mucho las matemáticas, parte de lo artístico pues a mí me gusta mucho pues lo que ya les había comentado lo cinematográfico audiovisual, en el colegio he aprendido a tocar muchos instrumentos <risa> deportes en donde más desempeño y en el baloncesto y en el voleibol porque me gusta mucho. Mido 1.85 y pues sí, soy muy alto, soy una barra completa, soy un altísimo. Eso sería todo por hoy, ya no sabía qué hablar, pero como van pasando las cosas pues me voy desenvolviendo más en la cámara, sacando más temas, me han diciendo qué vídeos quiere que suba. Adiós.